Platícanos, güey, ¿cómo te lo has pasado aquí de mojado? Bien, bien. No, sí, no, sí, sí, sí tengo green card. Sí. ¿Ah, sí tienes green card? Sí. Oh, órale, cómo la conseguiste? ¿Con qué pinche coyote? Pues, es uno ahí de la delegación Miguel Hidalgo. <risa> pasa, mi Tiene medio el color un poquito de la licencia de manejar mexicana. <risa> Está así descolorada, pero sí, sí pasa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Qué tiempo nos, nos falta? ¿Qué te lanzas <risa> a dos? <risa> <risa> ¿Qué te lanzas, pendejo? ¿Canto no verás? o qué? Platícanos, ¿cómo fue a ser nominado por los Critics' Choice Awards y, y te dar un pinche ridículo a nivel nacional porque pinche pierdes, güey? No, a ver, platícame, que... pendejo. No, porque no, no es así. O sea, esa es, es la nominación. No es, ganabas ni el pinche TV y novelas, güey. Tengo aquí mis notas, güey. Tú eres cantante, güey. Chinga tu madre. No mames, güey. ¿Cómo pinche cantante. De... <risa> <risa> no soy cantante están mal tus notas. Soy ah, sí, güey. Y entonces, los pinches discos así, ay, saqué disco de estaño, de, de güey, por vender no sé cuántas miles de copias, güey. Dinos así, una pinche guía práctica de las pinches gringas, güey. De ¿Pero las pinches vaginas, de las pinches que No, No, no tengo sí, opinión. ¿Sí sabes, nunca has visto una de, así así como de, de frente. No, así de ese tamaño que parece sope, no. No, no mames, dime, cabrón, para que no te cuesta trabajo. ¿Estás, de, sí, ¿dónde se mete aquí? ¿Qué pedo, güey? ¿Como por dónde le mete el pinche puño, güey? Y si dices... ¿De no, qué? Que... ¿No? No. ¿Ya no, ¿sí te vas a sacar una de, de estas pinches películas que nadie te hizo, güey? No, ¿qué? le fue muy bien a, a, la de, a la de amor a Primera Vista, la que entrevistaste a Omar Chaparro también. Okay. Sí, sí, ya, ya lo... No, no lo entrevisté, le da frío al pinche pendejito, ¿Qué? a ese pinche chaparrito pendejo. ¿Por? Le da frío que lo entreviste, pues, porque yo soy un dios, cabrón que Mira lo asuma. con Lumier, güey, ¿no? ¿El de la vaina bestia? <risa> no, pendejo. La vieja esta, la pinche cachetona esa que te pinches le das sus pinches bocinazos en la película. ¿Cómo ¿Quién? se llama? Ah, sí, Adriana Lumier. ¡Luvier! Por eso, es la chingida chingadera. Con Adriana. Ah, sí, estamos, gracias, en la película de Ilusiones S.A. ¡Órale! Que sale el 2 de octubre. Sí. Está basada en el libro de Los Árboles mueren de Pie. Nominada al Oscar, ¿no? Próximamente. Me da gusto que este tipo de pinches actores sepan sus limitaciones y dicen, no güey ya valió verga, no nos van a nominar ni para ellos. Yo no dije, les... yo no dije eso. No, no dijiste, no, ¿sí? lo insinuaste con tu pinche mirada, güey, de drogadicto. No, ya me, ya me quisiera ir. Ah, ya te quisiera. Ah, ya, ya decidiste que aquí sí se termina las pinches entrevistas. No, no dije ¿No? que me quisiera, sí. no, no que. Sí, sí, sí, por eso. Ah, este es de los clásicos que sacan a los pinches reporteros así, así de pinche prepotente, güey, con su pinche prepotencia, güey. ¿Todavía estás ahí de prepotente con tu amigo el pinche Luis Miguel, güey? A ah, huevo, güey, güey, sí. Ah, ¡Platícales tu pinche! Tu pinche pasado negro, güey. Cuando eras un pinche puberto de mierda no. y eras ojete, güey. ¿Es necesario el albur? ¿Eh? ¿Es necesario es el albur, no? ¿Cuál es albur, pendejo? ¿Quién el dijo? ¡Pasado negro! Pues cómo no es el albur, ¿no? ¿O no? No mames, no, pues este güey. ¿Por qué no se me caga entrevistar a este tipo de pinche personas, güey? Corrientes, güey. Nacas. Pagan, chingada, madre. Platícanos de tu infancia de así de acapulqueño. De pinche lanchero. Sí. Platícanos de tus pinches, güey. ¿Sí? Sí, me. ¿sí? ¿A cuántas no. te madreaste en el baby, o? Oh? ¿A cuántas te, te pinche.? A no nadie, pues no ves, no nadie. ¿Cómo? No, no. No mames, güey. Están chingones tus brazos, cabrón. No se te han roto, güey. No, la... aguanta bien. Me... ¿Ah, sí? Me duele espera, amigo. mijo. ¿Qué este... con Luis Miguel? Vete, si no lo he visto, visto en mucho tiempo, no sé. No, ah, ya no son amigos. Ya ahora niegas a tus amistades. Ah, no, nomás. Man... Qué poca madre, güey. No, nomás sí, no lo he visto. Qué chingón. No, no... ¿Qué, más, ¿Qué más son tus amistades que ya niegas? No, nada más no lo he visto en mucho tiempo. Ah, sí, sí. ¿Y cuándo te vas a lanzar a la política? Ya me dijeron, güey, que tienes intereses políticos Y que, que te quieres lanzar a la presidencia del presidente No ¿No? Te dijeron mal ¿Ah, no? No, no. Es que se necesita estudiar para eso, güey Bueno, ni tanto, güey, porque ya ves todo pinta <risa> con <risa> que nos pinche que llegan, güey ¿Qué más, güey? Platícanos, güey Este... No, pues todo bien Sí, Todo bien, ¿todo sí, bien. la serie te estaba diciendo, pero como me has interrumpido todas las veces, este, no, pero. No, nadie te está interrumpiendo, pendejo, no digas pendejadas, cabrón. Yo te dejo hablar, güey, lo que tú quieras, dilo, dilo. Es un pinche espacio libre de expresión. Entonces la serie. Nadie te va a estar esta, como ah, interrumpiendo, así, para que tú te justifiques. Ay, no me dejan hablar, la chingada, habla, güey. Si empezamos la segunda temporada. Tú te... hablas, yo me callo, güey, y no hay peso, güey, o sea, así. Que hable Jaime, sí, a huevo, que hable Jaime. Yo apoyo, güey, ¿no? Que también la entonces, gente con cierto tipo de fiche, así, ¿Entonces voy? Capacidades, güey, distintas. Tiene también derecho de expresarse. Adelante, Jaimico. El, la, la, el... Y si alguien te interrumpe, güey, le rompo su puta madre, cabrón. Me cae de madre, porque nadie güey, No voy a dejar que nadie te pendejee, güey. Ni madres, cabrón, no, güey. No. Tú eres un actor versátil, güey, que actúas de la misma puta forma siempre, güey. Pero versátil en tu interior, güey. Y en tu pinche alma, güey. Adelante. No, ya. ¿Ya qué, pendejo? No, ya dije, ya. La... O sea, primero está chingando que quieres pinche decir tus cosas, güey, güey. Y ahora ya no quieres decir nada. Aquí, aprovecha, güey, para que la gente te conozca, para que tengas pinches followers. Este, Sí, este. Followers. Ilusiones SA 2 de octubre y Jane the Virgin. Loss. Ya va a llegar a México la, la Juana. Sí. La, la va a llegar a México. Se Todos a... me preguntan, oye, ¿cuándo va a llegar la pinche serie del pinche Al Nico, güey? No mames, ya queremos, güey. Porque se ha dado mucho de qué hablar, güey. Todo el mundo le está esperando, ¿Sí? cabrón, güey, sí. Qué bueno. Porque, sí, pues, sí, está, sí. está buena, está. ¿Qué la pero güey, ¿quién, pe ¿quién fue el chingón que la compró güey? Y luego todavía te pones así de agresivo güey ¿Mm? O sea, de, así de, de pinche pedero güey, así... ...echando pedos y así insultando a la gente... ...y, y denigrando al pinche conductor no. Yo me vengo aquí a romperme la madre güey, a, a tratar de hacer una buena entrevista... ...y tú güey, ¿qué haces güey? No, no, no está... Yo, ¡Yo, yo, yo! ¡Ve! ¡Nomás así, me, me pinche así! ¡Menosprecias! ¿Eh? Con tus pinches así, sus tus tenis así caros güey, de pinche tarahumara caro güey, así güey, que los pinches te dio tu abuelita güey, y así güey dices, ah huevo, güey, me costaron no sé cuántos milles de dólares, ¿tú crees que yo, a mí me hace sentir mal eso güey o qué? No, no, ¿Eh? no, no, no, con tu pinche así sonrisa colgate qué güey, así, burlándote güey, ¿eh? no mames qué pinche, ponte te salió tu pinche blanqueamiento, carísimo, ¿sí? Órale, tu puesta de boobies así. ¿Fuiste con el caguache? ¿Con el pinche cirujano de del caguache? ¿O qué pedo? Copa A minúscula. Chingón, güey. Va bien, güey. ¿Vas a boxear también? ¿O es... qué pedo? ¿Sí? Órale, boxea, puto. Te enseño, culero. Órale. Órale, apréndete a defender. Por eso te pinche buleaban. Pégate. No, no le esté tirando, cabrón, empezarle de el cuadro, pinche. Esto, esto es cuestión de presupuesto. Entonces, cuéntanos. ¿Qué pedo con el tinte, güey? ¿Cuánto te lo compras, güey? Ahora sí va... No, aquí? ya no. ¿Ya no? ¿Ya? Antes me pintaba el pelo para otros proyectos, pero ahorita ya no, ya, ya. está miniatural. A ver, cántanos, tú que eres cantante, ya canta esos pinches éxitos. No, no quiero. Sextintons. ¡Abran a la plaga! Eh, cántale, güey. ¿Por qué hacen lo mismo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Tus gemelógrafos por qué? ¡Abran a la plaga! Cántale, pinche nuevo abuela del rock and roll. Oye, pues pendejo. Estoy escuchando, güey. ¿Eh? Ya, recomiéndame un pinche lugar chingón, güey, en California. ¿Qué quieres? Putas. ¿Qué? Ya se acordó, güey. No mames, si supiera que conozco de puros putos. <risa> ¿Qué, güey? No, sí, pensé que ibas a decir putas. Me asusté un poquito. Ah. No, pues no conozco, soy un hombre casado, hace 11 años tengo ah, dos hijos. otra vez, güey. Sabemos que los hombres casados son los primeros que van con las pinches putas porque ya nadie los cumple, cabrón. Eso es de más que evidente. Hay estudios que lo pinchen así, la pinche encuesta de mi, Mitonovsky, güey, lo dice, güey. nueva. cuáles tus masajes con calambre favoritos de California. No, no, no conozco, no, no, no sé. No, le las putas, Si tuviera yo 18 años te diría una lista muy extensa, pero luego, ya estoy muy viejo. Sí, ya no, ya no, ya no funciona aquellito. No sí cómo no, ya no. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, cabrón, güey. No, no, no. No, no, no. no. <risa> <risa> ya, güey, despídate con algo que, algo que quieras aportar a la humanidad, porque YouTube es para el mundo entero, güey. Vas a salir de tu pinche anonimato, güey, de tu pinche televisora, de tu pinche serie de dos pesos, güey, que nadie ve, güey. No, y sí. aquí todo el puto mundo te va a ver a través del pinche YouTube y del canal más chingón del mundo. YouTube.com, el peluche en el estuche. ¿Ese es, el, es tu usuario? A huevo, güey. Qué bueno. Sí. Que trabajen los pendejos, güey. Yo no tengo necesidad, cabrón. No, me caca. Entonces, ¿eres, wey, ¿eres luchador? Soy, soy un dios, güey. Pero bueno, pero si ya, quitando la deidad, ¿eres luchador? Soy un dios, güey, así. Hecha perfección, hecha hombre. Pinche puto, no mames, cabrón. O sea, yo respeto cada quien se mete lo que quiere en la pinche cola, güey. Pero no me tienes que estar pinche besando, güey, mis pinches entrevistas, cabrón. sé que lo que querías porque. Pinche le... asco, cabrón, no mames, güey. Bésate el pinche culo, güey. A ver si alcanzas si alcanza el culo. ¡A <risa> huevo, ah, güey. Ya, pinche cuando tardas, güey. ¿Eh? ¿Quieres que te demuestre que te estoy chingón, güey? No, no, no, ya, no, ya, ya. ¿Eh? Me, ya, ya me... ¿Eh? ¿Por qué ¿Por no me agarras? Tranquila, tranquila. Ya me güey, tranquilo güey Partido. tranquilo tranquilo no. tranquilo no, voy a hacer pinches pichos la uno dos